En el video anterior les había hablado de la toma de apuntes. Ahora me proponía colocar una, un ejemplo concreto acerca de cómo se toman los apuntes y cómo no se toman los apuntes. Tomando como ejemplo algo llamado la cuestión homérica. Eh, Homero... Como autor se eh, presenta en el programa de quinto año, a comienzos del programa de quinto año, segundo de bachillerato diversificado opción humanística en literatura en Uruguay. Está con otros autores y los profesores podemos elegir a otros si queremos, pero bueno, se da la cuestión homérica cuando se trabaja con Homero ¿sí? y por lo general se trabaja con la Ilíada. Bueno. Entonces, voy a decir algo que es la cuestión homérica. Lo voy a decir y luego voy a mostrar cómo se puede tomar apuntes acerca de eso. Bien, en primer término, la cuestión homérica es un debate entre historiadores, eruditos acerca de la existencia o no de Homero. Bien. Eso en primer término. Segundo, no se sabe dónde nació. También se debate dónde se ha debatido históricamente por lo menos dónde ha nacido. Y además, si realmente compuso la Iríada y si realmente compuso la Odisea. Además, se le atribuyen otras obras como la Batracomiomaquia y una serie de himnos. Pero en eso no vamos a entrar. Bien, entonces, ese es el, el debate llamado la cuestión homérica. Actualmente se cree que eh, fue un, un autor ciego, un poeta ciego, un rapsoda, un aedo eh, ciego... Eh, que pudo haber sido un cautivo, y que, un cautivo de guerra, un prisionero, y que vivió en la costa occidental de Asia, actualmente lo que es Turquía, pero se lo, se lo, se lo conoce como un poeta de la Grecia Antigua, ¿no? Porque acuérdense de que Grecia no existía en el siglo VIII a.C., que es donde se supone que ha vivido el poeta llamado Homero. Bien, hasta ahí... Es todo lo que podemos decir, supuestamente eh, nació en, un, en una ciudad llamada Joña, ¿no? Eso se deduce por el lenguaje que utilizó en los poemas, supuestamente. de Bueno, esa es la cuestión homérica, cuestión homérica. Entonces, ahora vamos a ver qué, qué hicieron los alumnos eh, mientras yo decía esto, ¿no? Imaginariamente, porque evidentemente fui yo. Primero, tenemos acá a este alumno que... Eh, como ustedes pueden ver, solo puso mero y nada más. Mero y nada más. Bueno, este alumno no va a poder estudiar, evidentemente, de acá. No va a poder sacar nada y solo tiene un título. ¿no? Bien. Como herramienta de trabajo no le sirve para absolutamente nada. Se distrajo, estaba mirando para otra parte y solamente pensaba en pajaritos y mariposas... Y tampoco se le ocurrió preguntar y no le interesa. Bien. Tenemos otro. Este, por lo menos, dibujó cosas. Dibujó cosas. Escribió Troya con doble L. Eh, y escribió otras cosas. Dibujó muchas cositas. Pero esto como herramienta de trabajo después no le va a servir para nada. O sea, es lo mismo que la nada. Así que... Horrible. Bien. Tercer caso. Este sí escribió la cuestión homérica, ¿Mm? Homero, la cuestión homérica, y después se conoce con el nombre de cuestión homérica al. Y entonces dice, dice cosas raras. Eh, dice que es un. Dice: se conoce con el nombre de cuestión homérica al. Combate entre ruditos. ¿Qué es lo que pasa? Esta persona lo que hizo fue copiar sin entender. ¿no? Entonces escuchó entre eruditos Como no conoce la palabra eruditos. Erudito, sabio. Puso ruditos. Y después lo va a poner en el escrito. Y eso está mal. Y es un disparate. Y después sigue copiando mal. ¿no? Entonces... Eso es lo que pasa cuando uno escucha algo, no lo entiende e igual lo escribe. Bueno, y en última instancia tenemos este ejemplo, que es el que debería finalmente ser el, el, que, el mejor, ¿no? Digamos, cómo debería ser una tomada de apuntes rápida, efectiva y que sirva como ejemplo. Bueno, entonces, hay una incertidumbre... Una incertidumbre acerca de qué? Acerca de una existencia. Por eso el signo de, de pregunta. Y después el símbolo de existencia. ¿Mm? Dice NAC, nacimiento, dónde nació. Bueno, si compuso la Ilíada y la Odisea. ¿Mm? Y después, poeta ciego, poeta cautivo, nacido en Joña. Eso es lo que pudo ser. ¿Mm? Entonces, como ven, capturé el contenido... En, en unas pocas líneas, pocas frases, un dibujo rápido y eso me va a permitir después recuperar información y esto forma parte de la técnica de ser estudiante si uno eh, tiene esa técnica, va a poder eh, afrontar de otra manera las clases y siempre, si uno no entiende, levanta la mano si el profesor ve que, que estás prestando atención pero que no pudiste tomar apuntes él va a repetir lo que vos le estás preguntando